Vamos a ir a San Juan de Olúa, ahorita estamos aquí en el puerto Jarocho, vamos a ir a conocer la historia, del... es una celda, bueno, allá en el San Juan de Olúa, y ahorita vamos a conocerlo. No recuerdo si de niño ya había venido, pero creo que no, pero no sé, siento como que este lugar ya lo había vivido, conocido, pero quién sabe, a ver si me llegan los de yabús ya estando en San Juan de Olúa. Cuenta la leyenda que en la época de la Inquisición y el santo oficio, Vivía en la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad. Era mulata, y los mulatos en esa época no tenían derechos y eran muy mal vistos por la sociedad. Aun así, no pasaba desapercibida, sobre todo para los hombres que se quedaban embobados al verla pasar. Las mujeres casadas, celosas por las pasiones que despertaba en sus maridos, Corrieron el rumor de que ella era una bruja... ...y usaba sus poderes para encantarlos. Trabajaba en la casa de un pintor de la época... ...que la estimaba mucho... ...y compartía con él su afición por la pintura y se quedaba ensimismada viendo trabajar a su patrón. Ella en realidad era un ser con ciertas facultades especiales, y las mujeres casaderas la consultaban porque tenía el poder de hacer que sus novios les propusieran matrimonio. Pero lo más extraordinario de sus poderes eran sus manos, que podían sanar enfermedades incurables, poder del que muchos se beneficiaron. Con solo pasar sus manos hacia la diferencia entre el azul pálido de la muerte y el color rosa de la vida. Estamos en San Juan de Lua y estoy impresionado porque era una fortaleza, literalmente, y me están explicando que las paredes son de coral y que tienen un espesor de 4 metros, es decir, si le daban un cañonazo a una de estas paredes, pues jamás la iban a derrumbar ni a hacerle nada, 4 metros y a veces hasta 8 metros de espesor, de grueso, es increíble la fortaleza que es esto. Quiere decir que estamos ubicados en la parte central de Veracruz, y la palabra totonaca viene de dos voces, actutu naku. Actutu significa tres, las tres capitales de los totonacos, que son Yoguelisha, Tajín y Zempoala sus tres capitales. Inacu que significa corazón. Entonces amigos, la palabra toto, naku. Toto tres, Inacu corazón. corazón. Sí. Los tres corazones son las tres capitales de los totonacos, ¿verdad? Aunque en la actualidad cuando nos dicen Naco nos ofendamos, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo? Que somos puro corazón. Esa es la definición de la palabra. Ahora amigos, hasta 1518 llegó la expedición española comandada por Juan de Grijalva. Él llegó al islote y observó a dos jóvenes, uno que habían sacrificado y otro que van a sacrificar. Espantado preguntaba al natural por qué los mataba. El natural no entendía el español y solo les gritaba, culúa, culúa, que los de culúa los obligaban a realizar el sacrificio humano. El español no entendió la palabra culúa, entendió la palabra ulúa. Por eso se llama San Juan de Ulua. ...porque llegó un 24 de junio día de... San Juan. ...San Juan... ...era el día de santo de Juan de Grijalva... ...por eso bautiza el islote con el nombre de San Juan de lugar ...la belleza de la mulata encantó al alcalde de Córdoba... ...don Martín de Ocaña... ...quien quedó perdidamente enamorado... ...y trató de hacerle la corte... ...pero a soledad no le interesaban los romances... ...y se negó a sus pretensiones... ...él, poco acostumbrado a los desaires sintió que su orgullo había sido burlado y despreciado. Para vengarse acudió al santo oficio para acusarla de hechicería y haberle dado algún brebaje para que perdiera la razón. Con el apoyo de las mujeres del pueblo fue acusada de practicar la magia negra e invocar los poderes del demonio. Fue condenada por el santo oficio a morir en la hoguera y enviada a las mazmorras del castillo de San Juan de Ulloa a esperar la hora de su muerte. Esta es la celda de la mulata de Córdoba, aquella leyenda que cuentan mucho en Veracruz, y hoy vamos a conocer su presión. Este puro, personalmente, tiene 4 metros de grosor, es prácticamente imposible escapar de esta celda. Pero la mulata de Córdoba hizo... Lo imposible. Su amigo, el pintor, condolido de su desgracia, logró enviarle un cofre con pinturas para que disfrutara de su afición los últimos días de su vida. Feliz con el regalo. Comenzó a blanquear la pared más grande de su prisión, para dejar en ella lo que sería su obra maestra. Pintó el cielo y el mar en el primer día. Después comenzó a dibujar cada día un trozo de una hermosa y fantástica nave. Dicen que fue en esta pared precisamente donde pintó el barco. si <risa> sí, ah, fue en esta senda dice que si le atiné que en esta celda la mulata de Córdoba pintó el barro en el cual escapó hace bastante calor bastante calor estamos sudando pero este es un, un lugar que te aísla totalmente de toda existencia exterior y se me hace inconcebible entender cómo se pudiera estar sobreviviendo en este lugar. Prácticamente era morir en vida. su lugar aterrador. Los extrañados carceleros se turnaban para verla pintar. No descansaba en ningún momento, pues veía cerca la hora de su muerte. Y así pudo terminar su obra un día antes de ir a la hoguera. Ese día le preguntó al carcelero, oye, ¿qué crees que le falta a mi barco? Nada, nada, lo único que le falta es navegar. A lo que ella contestó, entonces mira cómo anda. La leyenda, la famosa mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que ella era una mujer hermosa y vivía en la vía de Córdoba y se llamaba Isabel, trabajaba las hierbas medicina naturista al hacer el tipo, ese tipo de trabajo todos los hombres se enamoraban de ella que habían rendido sus pies y las mujeres de la villa de Córdoba la señalaron como bruja hechicera tenía pacto con el diablo entonces la santa inquisición la manda atrapar y la met, la, para quemarla en la hoguera con leña verde pero el virrey que estaba enamorado de ella la mandó a meter a la celda del infierno Cuentan que estando ahí ella pide un trozo de carbón. El guardia se abrió de ella, pues ¿para qué lo quería si el lugar estaba oscuro? Y la mulata le contestó, yo tengo una cita a la medianoche, necesito un trozo de carbón. Le aventaron el trozo de carbón, lo tomó ella y empezó a dibujar un barco en la pared. Dicen y cuentan que el barco lo dibujó perfecto. Le dibujó el sol, le dibujó el mar. Unos minutos antes de la medianoche entra un guardia con un candil. Y empezó a observar el muro y vio el barco y le dijo mujer tu barco casi está perfecto y la mulata le preguntó y qué le falta a mi barco le contestó el guardia que solo le faltaba navegar cuando dijo la palabra navegar se dieron estruendos relámpagos gritos y lamentos dentro de la celda cuenta la leyenda que ella pegó un brinco sube al barco y el barco empezó a cobrar vida se empezó a mover y a mover y a perderse en el infinito de la celda y pegando un gran salto se lanzó contra la pared, pero increíblemente un viento muy fuerte sopló y el cuadro cobró vida. Y ella cayó en la proa de su fantástica nave. Impulsada por el viento la nave se fue alejando lentamente, mientras Soledad se despedía del sorprendido carcelero. Cuando la mulata se va perdiendo gritó, ¡Ah! ¡me de San Juan de Ulua. Dicen y cuentan que de esa manera se logró escapar la mulata de este lugar. Recordemos que es una leyenda y como hubo muchas versiones. Unos dicen que el virrey le ayudó a escapar, otros que realmente era bruja y se logró escapar en el barco. Pero también dijeron que se escapó de Ulua porque agarró de barco al guardia. Uh -huh. Lo enamoró para poder salir. Estamos en el techo de San Juan de Ulua ¿Sí? y esta era la vista pues que tenían desde este lugar sin embargo ahora pues vemos todas esas grúas y la modernidad que hay pero recuerden que antes esto estaba en medio del mar un fuerte donde los españoles saquearon el país también y se resguardaron así que aquí voy a concluir nuestra visita a San Juan de Ulúa. que era un lugar que no conocía yo sentía eh, en mi ser que alguna vez había estado en este lugar pero no, jamás me di cuenta Cacá jamás había venido, por más que pensaba que sí. Me dejó muchas experiencias, mucho conocimiento acerca de nuestro país. Mucha historia tiene Veracruz y este lugar es maravilloso. Me despido de Veracruz y de San Juan de Ulúa. desde aquí, desde el techo de lo que antes fue un fuerte español. Nos vemos hasta la próxima.